Bueno, Buenas tardes, gracias Buenas tardes, por, por, esta, por conferencia. Eh, estar eh, un, esta conferencia. Estoy aquí, asistiendo a nuestra conferencia, en primer lugar. Un poquito de introducción a por qué de, de esta conferencia. No. Ya, ya nos presentaron Marcela y yo somos los que del grupo chef, de IOT, de ACNOC, un grupo que se formó para allá si por el de Rica, que le propusimos y a a a hacerlo, por acaso y no sabe, hacer decir sí. sabe decir sí. que no sabe decir que no. En realidad... Ustedes pensarán, ¿qué, pensar. IoT, ¿Qué que, es, es como, grupo, que, que es una sí. tecnología de prestaciones, sí, es un grupo de, sí. de operadores sí, de red, que sí, Y eso siempre nos preguntan nuestros colegas que nos miran un poco medio son de recelos. Son muy amables. Yo creo que nos aguantan porque somos de Mendoza y traemos vino para las agua. Eh, entonces nos pusimos a trabajo. pensar con Marcela, no, Marcela cómo podíamos aportar a los operadores y se nos ocurrió una analogía. Imagínense cómo son los Imagínate dispositivos IoT. Son, son pequeños dispositivos que tienen conectados, conectados sensores, a sensores que toman datos y los envían de alguna manera, a veces muy extraña, hacia, hacia, hacia un repositorio y ahí los datos um son tratados. Um y esos, esos pequeños dispositivos son realmente e pequeños. Por ejemplo, Porque, si yo, tengo acá por un, ejemplo si yo tengo aquí un mote objeto, un objeto que toma datos de la temperatura, tira datos de la temperatura de esta sala, sala seguramente producirá então, una decena de bytes um, por minuto. Una decena de bytes por um, minuto no es nada. Da internet. Pero, Mas, y la analogía es esta, analogía esta. Eh, se nos ocurrió que pensamos ese que ese dispositivo podría ser, podría ser una una canilla, una de, de un grifo, saben el, no sé, la, Sabe esa, ese el aparato que nosotros abrimos torneira, sale agua, no sé no como se dice acá, nosotros decimos, en canilla, se nos ocurrió que ese pequeño e, dispositivo bom, podría ser igual que un cerrado, pero que gotea, Una gotea, que gotea, gotea, Sí, hace un pequeño, no es cierto, mucho de agua. Pero si ese dispositivo es multiplicado por miles, o por millones, o por miles de millones, como van a ser los dispositivos de los dispositivos gigante. Gigante. actualmente tenemos Atualmente unos 20 tenemos mil millones. millones, dentro de unos años van a ser cientos de mucho más de personas y dispositivos, o sea, personas ese dispositivos se conectados. Se en un Entonces, flujo ese goteo es enorme, esa pingada, casi un Amazon. Entonces, eso sí va a afectar no a los Amazonas. operadores de ah, Europa. Sí el, el enorme flujo de, de información que viene de, de los que dispositivos que de OT van a tener que ser tratados de alguna manera. De alguna manera. Y ese nos parece que ese sería ser nuestro aporte una, a nuestro heterogéneo grupo. Por supuesto, esta es nuestra idea inicial, nuestro primer encuentro con esta idea. Y simplemente lo que vamos a hacer ahora Ahora, general. Dar en primer lugar, en Marcela va, Marcela va a, a, a dar un pantallazo dar cómo una sobre cómo son el comportamiento, comportamiento de las tecnologías de IoT para diferenciar los comportamientos de las redes normales, de las aplicaciones de las tecnologías habituales. habituales, y luego yo voy a hacer voy un ejemplo de, inventado. Que yo inventé, o que sí. que Hola, buenas Hola, tardes. Buenas tardes.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 los eh, los, modelos los modelos de comunicación, de comunicación y planteó cuatro, nosotros agregamos cuatro. uno más. Un eh, los más. Modelos, los eh, modelos, les voy a mostrar rápidamente.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 Desculpen. ¿eh? Voltamos. Estoy avanzando. Estoy indo para frente desde para atrás. Pronto. Ahora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 Siguiendo con las diferencias Siguiendo, entre el IOT y el, IoT el tráfico, y el tráfico actual, de, actual de Internet, vamos a ver, vamos ver eh, ahora, ahora algunas características de los paquetes. Nosotros tenemos que los paquetes de los IOT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 de por ejemplo, Lr pusimos ahí como ejemplo Lora que tiene 220 bytes eh, Lora One eh, por lo que si no lo saben si no es, sabe, es una, especificación una especificación para redes de baja potencia y de área amplia después eh, otro ejemplo otro podría, podría ser LP One que es de redes de área amplia y de baja potencia Pus, colocamos Sigfox Sigfox tiene un tamaño de 12 bytes Sigfox es un proveedor de, de, de, de operador de de, de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 no sé si podemos llegar a hablar de estándares son muy muy, muy, muy variados tenemos bueno, algunos ejemplos el IE, IEEE, el IETF la ISO, la ITU IE, el IEC IE, entre otros, son varios en cuanto a protocolos estamos casi en lo mismo o sea, mucha diversidad y son pocos conocidos tenemos por ejemplo SILOPA que es un estándar que posibilita el uso de IPv6 sobre redes en el país de 802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 que son los que, los que lo, lo conocen y lo manejan. Y cada vez eso es, es menos a medida que va, que va avanzando en las conexiones a internet. Bueno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 Cuatro características, Cuatro características propias, propias de lo que es ese IoT. Que Tenemos interoperabilidad, interconectividad, interconectividad, interconectividad heterogeneidad, heterogeneidad y escalabilidad. Y escalabilidad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 que necesitar para armar mi, mi aplicación mi en mi negocio. y seguramente ahí y certeza, van a necesitar algún necesitar ingeniero de OCT okay, okay, como, okay, como project leader o como desarrollador o como investigación como y desarrollo. Para la red o el backbone, eh, los operadores ejemplo, de, de backbone se, se van a sentir necesitados so, para Ver cómo es el tráfico, de Boston, cómo es ese tráfico diverso, disperso, de ida y de venida, mal formado, no seguro, eh, cómo, cómo es el tráfico instantáneo, futuro, el impacto sobre la estructura y seguramente la seguridad. Va a ser un punto muy importante. También para las oficinas técnicas, seguramente la seguridad, la interoperabilidad, la interoperabilidad y la, la, la estandarización van a ser aspectos importantes a tener en cuenta y seguramente van a citar. Cosas Personal de IoT para llevarlo a él para los usuarios. usuarios.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 van a estar sí, interesados en regular y costura, reclamar sobre y seguridad, y interoperabilidad, y regular, y, regular, y, seguridad, y, seguridad, y seguramente promocionar y, y favorecer seguridad, seguridad, el, el crecimiento del el ecosistema biotec como ecosistema una, ecosistema una, una, una tecnología más, una aplicación más dentro de internet que mejora la relación de internet con los clientes y también mejora la actividad de las empresas que dan esos servicios. Eso sería en general, nosotros nosotros vemos que va a impactar y usted, dentro, dentro de, todas de, todas de todas las actividades, actividades que nosotros llamamos, que nos llamamos operaciones, operaciones de Internet. Internet, y por supuesto, y claro, seguramente no, cada uno de no, estos no, actores no, deberá tomar no, en cuenta no, estas propuestas nuestras o propuestas las que nuestras cada uno de ustedes requiera para la operación de su red, tomando en cuenta, cuenta la nueva, la nueva, la nueva modalidad, modalidad que nosotros llamamos, llamamos IoT, que es bastante diferente. del tráfico normal al que nosotros estamos acostumbrados. Un par de detalles más. Eh, mencioné el, el, el término ingeniería y el término...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 Cada una de esos etapas etapa. cada uno ahí, uno esas etapas que estamos grabando aquí, que a de lo que pusimos, nosotros ¿no? cuáles son las, ¿cuál son las especialidades, especialidades cuáles son ¿cuál es las ingenierías, temáticas, temáticas, que, abarca que cada, uno, cada uno de esos puntos. Y, y si y ustedes si lo, lo ven, ven puede si ser un ingeniería completa, no, que completa. abarca ingeniería de comunicaciones, ingeniería electrónica, eh, ingeniería física, ingeniería física, física si esa, esa carrera, si existe, si existe esa, en carreras, eh, ingeniería de en telecomunicaciones ingeniería, telecomunicaciones, ingeniería en redes, ingeniería en internet, internet ingeniería informática, informática, informática ingeniería, en, en, en, e, en, ingeniería computación, en computación, para la parte de del Cloud Computing y, por supuesto, computing, eh, la ingeniería de, de ciencia, la ciencia de datos para el Machine Learning. O sea que, no significa completo, que, un, de que un experto, tenga que ingeniero saber, si un experto en cada uno de de que Simplemente, usito, en todos cada ingeniero cada se posicionará en algunas de, de estas situaciones. De de en algunas de cual cual ser es, ser es difícil abarcarla Pero sí, un ingeniero conocer todo, la profundidad, Por lo menos conocer y comprender los y ver cómo se si resuelve los problemas en toda la cadena para y después cada especialista para que, que su parte. En también tema pensamos que la cuestión de la seguridad la cuestión de, de negocio es un tema transversal negocios, para toda la cadena, para toda cadena Estamos promocionando día día. este estamos tipo, de, promocionando de tipo de carreras, la Argentina. De carreras de Argentina. No sé si los No sabemos no si va a dar certo o no, pero estamos tratando explorar. Bueno, y ahora un pequeño... ¿Ah? Acá hay un pequeño ejercicio eh, que nos inventamos sí, sí, Marcela, si que simplemente Marcela, simplemente para el ficticio, eh, no es pero real, nos pareció interesante eh, eh, pare presentarlo de interesante esta manera. Dessa, el, lo que le vamos a relatar es algo vamos que pasaría en una planta química. Planta una planta de, de procesos, procesos químicos, químicos que no sé si ustedes no sé conocen. Si ustedes normalmente, conocen, es, como es una planta de procesos, también puede ser una planta de, de, procesos, de manufactura, no una de manufactura eh, eh, siguen unas reglas sigue para reglas la, el, el,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 que la mayoría de las empresas la de las empresas la, la siguen para organizar su proceso de negocio. La ISO 95 sí, está dividida en, en, en capas: hay capas superiores, camadas, que son las capas del negocio, y las capas inferiores, que, que son, son las capas de la producción. Entonces, que son Podemos decir que, el, que está Podemos la oficina hablar, de gestión de tecnología de gestión y de tecnología. Pero, eh, sobreponiéndose sí, a esas capas y hablando de tecnología, porque eso es lo que vamos a hablar, porque no porque vamos a hablar, no no vamos hablar de válvulas y de productos, de productos químicos, sino vamos a hablar de tecnología sobre la planta química. Existen dos oficinas que, ha, que, que manejan que la tecnología: una de, oficina que se llama la oficina de tecnología y la oficina de OTE. Y es operacional. La oficina de IT es la que maneja las capas superiores. Está presente la capa de Puede ser una oficina de Internet o una oficina de informática en una empresa normal. Maneja toda la parte del negocio, toda la por supuesto, toda la parte de las redes, para operar las redes, para operar las redes, para la seguridad, operar un acceso a la La capa de abajo, la, de la capa operacional, son Simplemente es una oficina, también tecnológica, también un también maneja informática, que también pero maneja en ahí, los niveles inferiores, donde ahí están cosas un poco raras, como la los PC, los sensores, los escala, no hay redes, como nosotros conocemos sino redes específicamente mundiales, las por supuesto, están la operación de todos esos datos, en la parte operacional y, por supuesto, también se encargan de. Eso se de la seguridad también. Ese es el esquema. Ese es un esquema. Bueno, el, la, no. el ejemplo es este. Ese es el ejemplo. Es así.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 también encuentra que los paquetes son sospechosos, pero están dirigidos a un elemento nombrado como gatekeeper, con nombre, eh, desconocido para O.T., tipo de ruta con el nombre Lora One y que estaría ubicado dentro de la red interna. Ese sería, digamos, el diagnóstico de OT. O.T. encuentra, recuerda, que un seminario sobre un tema de industria 4.0 apareció en la planta hace Um apareceu. tempo atrás algún gerente no siento, presentó a algunos expertos que hablaron de, de la tecnología industria 4.0 la gerencia había anunciado que se implementaría esa tecnología consulta entonces OT consulta al ingeniero de, de, de, de industria 4.0 al, al consultor eh, que dictó el seminario y que por supuesto no siento, confirma, confirma que, que sin que, que OT se que, que, instaló una red de OT dentro de, de la tecnología una red biblioteca okay, que tiene sensores, tiene con coordinadores, con sensores coordinadores, coordinadores que está que están a planta las dos capas dos un de un estándar de industria 4.0 que se llama RAM un estándar es eh, internacional pues es que internacional, se está poniendo conocimiento está para implementar lo que se llama industria 4.0 como fíjense que hay bueno, Fíjense que hay un gráfico de la RAMI. Fíjense que es un gráfico tridimensional y está basado en el gráfico anterior que yo mostré de la ISO. El gráfico en dos dimensiones. Parte del gráfico está ahí, la ISO, Pero aumenta una, una, un nivel que se llama la parte del de, eh, ciclo de vida y además con el layers, los los layers donde forman parte de los, los distintos de componentes, de la, diferentes de componentes de al, al revés de lo que es la ISO 95, la en donde la información se genera en la gerencia la y baja la planta, la y baja y en industria la, la industria 4.0 la, la, la información va al 0, revés, se genera en la planta y va hacia la gerencia. Es un nuevo modelo, un nuevo paradigma de industria. Entonces, finalmente, Finalmente, el, digamos, se dan cuenta ¿no cierto, que tienen un nuevo elemento dentro de la planta que no, conocían, que no conocían que, que, que, que, que, que les le había producido temor ¿no cierto, cierto, porque había paquetes muy extraños paquetes pequeños, dispositivos y, pequeños dispositivos y se encuentran que tienen más dispositivos y montados y sobre la planta ¿Sí? por la planta. supuesto como como estas tecnologías realmente son decididas y por los gerentes por los, y los gerentes no tienen buena comunicación con sus oficinas técnicas suceden este tipo de cosas entonces finalmente o T y T Acuerda, sí. acuerda actuar una de alguna, manera, manera, de alguna forma, comenzar a estudiar la nueva estudiar tecnología de Industria 4.0, recomendar la formación de un grupo de trabajo de, de, de, dedicado, por supuesto, a la industria, industria, formado por ingenieros de ricos de que, que, que, que gestionen la infraestructura, las redes, la gestión de la infraestructura, las redes, los datos y las, las, las, las, las, las, las tecnologías asociadas. incluyendo la conclusión, la el principio debería haber informado a una planta que sí, eso, no eso pasa a contar, muy a menudo. No sé si eh, y ese es planta, nuestro, nuestro pequeño ejemplo de eh, cómo a impacta la de diotec, de una aplicación de, de IoT. como industria 4.0, como una, en una, estructura, estructura, una estructura, estructura informática ya establecida, ya ya, establecida ya, digamos, no solamente ya establecida, digamos, históricamente establecida de una establecida, manera determinada, con reglas, y y con procedimientos y con métodos ya, reglas, establecidos, y y, de, ya establecidos, y cómo viene el impacto. Entonces, como decía Marcela recién, los datos vienen de, abajo, los de los abajo, los los vienen de abajo. Ese es el ejemplo que presentamos. Por supuesto. Es ficticio, pero bien bueno, podría ser parte de, de podría parte de la realidad. Esto también se puede replicar en muchos, ejemplos, en muchos otros Esto podría ser en muchos otros ejemplos. Va a impactar contigo, de alguna forma. Y, y con esto terminamos. Pienso que con esto concluimos.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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muy no muy sé si brigada, hay preguntas. no sé si nos está en bien. Preguntas. ¿Tenemos sí, alguna pregunta? Sí, tenemos algunas preguntas. Sí, a ver si habilitamos el micrófono. A eh... ver si abrimos el micrófono. Tiempo para una pregunta, muy bien. Tenemos tiempo para una pregunta para Marcela y Gustavo, ya sea por ser virtual, a la que estamos chequeando, no hay por el momento. pueden utilizar el botón de Q&A. Y si no, tomaremos alguna pregunta de aquí, del salón auditorio. Estamos con un poquito de tiempo, pero queremos dar la posibilidad a la audiencia de hacer una pregunta Marcela y Gustavo. La pregunta la que viene por el Q&A Hola Marcela y Gustavo hey, que Comentario en caso Oscar, de que lo presentaba el segmentado es, hola, Marcia, me es real. Lo veo abajo En que lo caso de que lo caso de por el por el real, real, que lo presentaba de que lo presentaba En que de tráfico LAC en la región Bueno, hay un punto que no mencionamos, eh, haberlo mencionado, no hay mucha estadística de tráfico de en el mundo. Hay algunos estudios una vuelta para ahí pero todavía no es posible, yo creo, sí, ¿no hacer una identificación o una, alguna agregación alguna separación entre tráfico normal y tráfico de diote. Pero sí es una tarea que hay que, que, hay que seguramente que hay que realizar. No sé si tener una tarea para la tarea ¿no? Bueno, no tenemos mucho no tenemos tiempo. Mucho los que tiempo, quieran hacerles preguntas, si por favor, preguntas, por eh, los ubican que van a estar eh, dando vueltas por ahí. Que Muchas gracias. Le pedimos a Mar